Hay personas que genéticamente tienen grandes cantidades de la enzima 5-alfa reductasa. Esto conlleva inevitablemente a la pérdida del folículo. Yo encontré la fórmula que interrumpe la caída y alivia la calvicie. Sistema GB, en menos de cuatro meses Crece un tapete de cabello nuevo He tratado a más de 85 mil pacientes Mi primer paciente, fui yo Felicidades, con Sistema GB Vas a aliviar tu problema de calvicie La candidiasis es la infección vaginal Más común, y no siempre es por contacto sexual Puede ser en un baño, una alberca O probándote ropa, si tú también Te contagiaste así, úsalo me cambe. Día 1. debilita la membrana del hongo Aliviando con el son y ardor, día 2, Alivia la secreción, día 3, Te olvidas de todos los síntomas, para ti lo me cambie, el de las niñas. <ríe> Bien, quienes qué, han dicho que, que, que no es amor, que es publicidad. Bueno, empezó por eso. Mira, es un poquito de publicidad un poquito de amor. ¿Por qué vamos a hacer Él el... no quiere ver así. Porque de verdad estamos no, disfrutando el no, no. romance Y nos damos muchos besitos y no... Aprovecha la publicidad, güey. No, no, no, no, no, no, no, no, ¡Qué bonito! Mira, yo creo que están ya. en un nivel de amor como el que se tenían Rebeca de Alba y Ricky Martin. ¿no? Ah. Así, apantallador. Ah, la neta... Niurka sí que sabe renovarse constantemente. De hecho, debería darle unas clases al nuevo nuevo PRI. O sea, morena. O sea, esos. Eso de un poquito de amor y un poquito de publicidad era justo lo que estaba escrito en los Anillos de cierta expareja presidencial. <risa> Me suena, ¿no?